¿Qué hay gente? Soy Andrés y vamos a buscar a Resgate porque nos quería dar una noticia y esperen, aquí no estaba el vendedor de eucalipto. Habla, compra tu eucalipto para que no te llegue el corona, protege a tu familia y los que amas. Hasta la gallina está loca. ¡Cállate que tú traes el virus! Señor, madame, no. también, deme me una, da una. una yo llegue primero. Póngase en la fila. Deme una una. Vaya que no podré comprar rápido. Así que utilizaré el método que siempre me sirve. Permiso que llevo pescado, con permiso que llevo pescado. Joder me da un eucalipto. El macho. Pero qué ha pasado. O oh, sí, ya ya que nadie me gana ya muévete máquina o ya te dio miedo. Bravo, bravo, este sí es mi ídolo. Hola hola gente de Dios, que si sí os los bendiga. Hoy le comunico que por favor no eliminen los comentarios que hacen, que igualmente se quedan en las notificaciones. Oye, pelao, ¿a qué te refieres? Bueno, te explico, mira aquí si entro en mi YouTube y pongo en las notificaciones y las veo. O eres nutrido que todo el mundo sabe eso. Ya pues que quería abrir mi otro canal y responderle. Y que chuchas marichón. Joder, ¿qué pasó después? Después quería entrar en mi canal principal y tranquilizar el problema, porque aquí es un canal cristiano. Bueno tienes razón, a mí también me pasó lo mismo en mi canal. Quería opinar que primero tú lo puteas y después le hablas bien, ¿qué cosas? Yo estoy tranquilo como el gato. Oye aguanta pelao ¿qué haces. Bien